Ah, este play siempre se la pasa durmiendo, ah, nunca llega, no, se la pasa comiendo moscas con razón ¡Hola! Llegó ¡Hola! ¡Hola, Dani! Perdón la tardanza, es que anoche me pasaron cosas extrañas mm, ya, quién sabe, ¿no? Sí, sí, sí, me han pasado cositas extrañas Mira, te traje un regalito, una motocicleta 4K50899 508, modelos 1959, -1959. Ah, ¡Muchas gracias! Vale, entonces, Dani, vamos a ir ya, y perdón la tardanza, es que me topé con My.exe, y eso. ¿My.exe cómo es? Es, es y un poco amigable, me contó dos chistes, me reí mucho. Ah. Ah. ¡Quiero que, quiero que, quiero verlo! ¡Quiero verlo! Eh, pues, tienes que hacer lo que él siempre dice, dice, ¿sabes qué es? Sonríe más. Eh. Tienes que sonreír, y sonreír, aunque no tenga boca no tiene boca. Ah, espérate. A ver. Ya, ya tengo boca. Ay, no tiene faltita. Yo soy un Alex. Hey, Capley se está haciendo tardi. Ya vámonos, vámonos, venid. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Vámonos, ya, ya, ya, vamos, vamos, vamos. vamos. vamos, vamos. Kapley. Oh! Kapley. Mike! ¡Hola Mike! ¿Cómo estás? ¡Hola! No soy Mike. Mike? Por, por, ¿Por qué tienes sangre? ¿No me mates, ¿Quién eres? Soy Mike.etse, pero tranquilo. Te vengo a contar un chiste. Oh, ¿Un chiste? Sí, sí, sí, quiero sí, chiste. Cuéntame, no cuéntame, un chiste. Cuéntame, cuéntame, cuéntame, chiste, cuéntame. Vale, el chiste dice... ¿Cómo se queda un mago después de comer? ¿Cómo se queda un mago después de comer? Sí, sí. ¿Más gordito? <risa> <risa> más gordito. Mira, precisamente soy gordito. Bueno, estoy como cúbico a la vez gordo. Bueno, bueno, yo siempre soy gordo. Y, y, y nada más ese. Quiero más. No, no, tenga vale, vale, Te vale. Tengo otro amigo. Ok, ok. El otro es. ¿Qué le dice una piedra a otra piedra? No sé, que le hice una piedra, a otra piedra La vida es dura Es dura ¡Dura y dura! Pero como sí mi... dura. ¡No! Eh, bueno, bueno, bueno eh. Oye Mike, perdón, perdón, por, por, por... decirte esto, pero ya me tengo que dormir Porque ya Danny Craft me espera Para salir hoy a, a Disneyland Así que bueno, eso va Si te puedes ir, ya, por favor Ya, vale, vale, vale Ya, ya, ya vale. me voy Muchísimas gracias por hacerme reír un rato Pero ya son las 12 Y, y, y tengo que dormir, ¿vale? De dulces sueños. Ya, no me des miedo. Adiós. Adiós. Yo también. Ya no me espera.